Hola, hola, mi nombre es Yolanda Landaeta y formo parte del Club de Creadores. Hoy te quiero enseñar a hacer un par de aretes y un tocado para el cabello en la técnica Soutage. El Soutage es una técnica francesa que utiliza cintas delgadas de seda y que se cosen a mano, se utilizan piedras, gemas y también se utiliza strass. Quédate para que veas cómo se hace este espectacular accesorio. Para realizar el proyecto de hoy, vamos a necesitar sutage, en este caso vamos a utilizar negro, aunque fíjense que también lo podemos hacer de otros colores. También necesitamos strass y también necesitamos piedras, en este caso yo voy a utilizar drusas sintéticas. Estas grandes van a representar esto de aquí abajo, esto va a ser este del medio y vamos a necesitar dos para el tocado. Además necesitamos el gancho para el cabello para colocarle al tocado. Para los aretes necesitamos los pines y las mariposas que vamos a utilizar estas acá. Y para coser necesitamos hilo miyú. Además también vamos a necesitar unos acrílicos pequeñitos para poder hacer el topo del arete. Además vamos a necesitar pegante, silicona líquida para el sotash y para la, los elementos que necesitan más fuerza el pegante stone. Necesitamos una pinza de corte para el strass, una tijera y agujas de mostacilla. Para empezar vamos a iniciar con esta parte de acá. La parte del topo que es completamente en strass con un centro de acrílico que es este de acá. Vamos a necesitar la tela cambrela. Esta tela la consiguen en cualquier sitio donde venden telas o las peleterías. Es una tela que no tiene fibra, por eso es tan ideal trabajarla. Además, como es sintética, es fácil quemarla. Es la que de hecho se utiliza para ahorita para los tapabocas. Vamos a utilizar silicona y vamos a colocar el acrílico justo en el medio de la, de la cambrela. Idealmente esto tienen que hacerlo con más tiempo, de manera que se seque el pegante y que no se les devuelva. Una vez que lo tengan bien pegadito, vamos a colocar silicona líquida. Fíjense que yo trasvaso mi silicona líquida a este envase porque el empaque original de la silicona líquida es muy dura. Este es el empaque de la Pegastone para que lo utilicen, es súper chévere. Entonces, acá, que ya yo tengo mi acrílico pegado, vamos a colocarle una linecita delgadita y con cuidado alrededor. Me disculpan que si tiemblo, que tienen paciencia, por favor. Estamos en vivo, no me entres. Y ahora vamos a colocarle el strass. El strass idealmente que sea chiquito, que sea un tamaño de un milímetro o milímetro y medio, porque es más fácil trabajarlo. El strass grande sirve pero como para un proyecto un poco más grande. Fíjense que yo acá lo voy acomodando y una vez que veo hasta dónde debería llegar, decido dónde cortar. Aquí lo tengo, entonces ya sé que voy a cortar en este de acá con mi corta frío. Lo voy a cortar el exceso y lo organizo. Aquí lo pueden organizar con una pinza, con un palillo o con las uñas, como estoy haciendo yo. Una vez que tienen esto, lo dejan secar también y hacemos una segunda línea para que quede mucho más bonito. Y así les queda. Fíjense que esto ya es un topito solo, o sea, ya él es un arete solo. Simplemente tienen que dejar que se seque bien para poder recortarlo y si lo quieren como un arete solo, pueden ponerle el pin y tienen el topito listo. O pueden hacer, en este caso, fíjense que yo lo uní con una pieza de soutache y queda súper elegante. Ahora vamos a realizar esta parte de acá. Fíjense que el arete para iniciar necesitamos primero hacer esto. Aquí tengo el cuadrado, no necesariamente tienen que tener las mismas formas que yo tengo. Hay infinitas formas y pueden usar, usar las, que les, las que quieran. Ahora, para colocar el sutage necesitamos un poquito de silicona o de pegante en el borde. No vamos a utilizar demasiado. Y vamos a dejar un exceso de aproximadamente un par de centímetros. Y siempre vamos a colocar el soutache de arriba hacia abajo, de manera que el pegante se bote hacia la parte de atrás. Vamos a recorrer toda la pieza con el soutache dos veces. Aquí ya tenemos los dos sutas pegados, fíjense que acá no me queda tan tan pegado. Aquí tienen dos opciones, pueden coserlo de manera que quede súper pegadito o pueden pegarlo, pero yo les recomiendo que el pegante lo coloquen con mucho, mucho cuidado, sobre todo si son colores oscuros como este, porque se nota un montón. Y aquí le eché un poquito y ahora lo que voy a hacer es sostenerlo y de una vez puedo empezar a trabajar la parte de arriba. Una vez que tenemos esta pieza, ahora vamos a hacer este cuello de botella que tenemos aquí. Fíjense que necesitamos tres piezas de sutache. Esto hay que hacerlo con cuidado para que no se nos llene tanto de pegamento. Vamos a empezar colocando pegante aquí y vamos a colocar un pedacito de sutache. Y vamos a pasarnos hacia el otro lado. Pueden colocar pegamento o pegante, pero un poquitico nada más. Fíjense que es mínimo lo que coloco de manera que quede fijo y vuelvo hasta acá, vuelvo a colocar pegante y lo dejo fijo. De esa manera voy a colocar las tres, los tres tallo uno encima del otro. Una vez que tenemos colocados los tres tallos fíjense que yo acá los aplasto un poco de manera que queden acostaditos. Ahora vamos a pegarle el strass. Pegar el strass eh, tiene su complicación, es decir, hay que hacerlo con cuidado, sobre todo en los colores oscuros porque se nota mucho el pegante. Entonces siempre van a tener el pegante encima del sutax, pero como de la mitad hacia atrás. Y fíjense que aquí le agrego también a esta parte, esta colita que le deja acá, ahí también le voy a poner pegante, hasta el otro lado. Y vamos a ir poniendo el strass de la forma más delicada posible, intentando, si pueden hacerlo sobre una mesa, mejor. De manera de que él ya se vaya ubicando donde debe ir. Y que queden siempre los cristales hacia el frente del arete, no hacia la parte de arriba ni hacia atrás. Acá fíjense que pasó, eh, faltó un poquito de pegante, lo agregamos. Y lo que falta por corregir, lo corregimos colocando más su tash. Vamos a agregar su tash igual que lo hicimos la vez pasada. O sea, vamos a colocar acá pegante y sobre el strass. Siempre cuidando no agregar demasiado pegante para que no, no se nos manche la pieza. Hacia atrás pueden estar el pegante que quieran, pero hacia adelante tienen que cuidarlo. Entonces, fíjense que yo coloco acá y empiezo a ponerlo encima con cuidado de manera de ir apretando también el estrés. Vamos a hacer este procedimiento un par de veces. Fíjense que necesitamos otras dos líneas de subtash, otro strass y otras dos líneas de subtash. Para completar esto de acá. Los ubico todos y ahí, en la parte de atrás, termino de cortar y apretar el subtash con el strass para que todo me quede ubicado donde debe ir. Y aquí tengo la primera parte. Fíjense que hay que irlo aplanando con los dedos de manera de que esta parte de aquí me quede súper plana. No he cortado esto porque esto me va a servir de soporte para lo que me falta. Y aquí atrás con un, poquito, con un encendedor, con un poquito de, de fuego, de candela, vamos a quemar de manera de que todo esto se me una y que no se me mueva. Si tienen el tiempo, pues déjenlo secar un poco para seguir haciendo la segunda línea. Si están apuradas, pues pueden seguir, pero tengan cuidado porque fíjense que todo está como muy húmedo y se mueve. Entonces, si sí pueden, denle el tiempo suficiente. Entonces, vamos a colocar otra línea extras y dos más de su tallo. Que acá ya terminamos esto de hecho le pueden agregar cuantas líneas quieran yo lo voy a dejar hasta ahí este exceso que queda acá córtenlo de manera de que no se los vea del otro lado y ya con esto terminamos la pieza dejamos siempre le colocamos fuego para que todo se funda y se seque y que como mucho más más durito más tieso. Y aquí terminamos la parte de abajo. Fíjense que a pesar de que es el mismo modelo, se ven totalmente diferentes. Este topo lo pueden hacer más grande o más pequeño. Solo toca retirarle esta telita de acá, que es rapidito, y... quemamos, porque recuerden que la tela es sintética, entonces se puede quemar para quitar todos los bordecitos. Y lo colocamos de esta manera. Lo vamos a unir con dos cintas de su tallo. Necesitamos dos cinticas que atraviesen esto por detrás y lleguen hasta esta parte de acá. Y así queda listo el arete. Fíjense lo lindo que queda. Queda súper bonito, muy elegante y es muy sencillo y rápido de hacer. Además que no necesita ningún tipo de costura. Para terminar el arete y que ya quede como un arete, solo le hace falta el pin. El pin es esto que está acá. Es una basecita redonda con un palito que es lo que se introduce en la oreja. Fíjense que aquí ya lo tengo puesto. Solo hace falta usar un pegante que sea muy muy fuerte. En mi caso yo utilizo la marca Stone este pegante es de secado lento, tarda unas 2 o 3 horas en secarse aproximadamente, sin embargo queda como si fuera una resina es excelente, lo recomiendo un montón. También hay otros como el B6000 o incluso pueden utilizar eh, la UHU pero no es muy recomendable. En este caso yo por rapidez para el video le voy a agregar el que para que vean cómo se utiliza, van a utilizar este, pero necesito que vean cómo queda. Le van a echar suficiente pegante y van a colocar el pin de manera que el pegante lo arrope, ¿de acuerdo? Porque así van a poder estar seguros de que el, pegante está, el, el pin está realmente seguro, no, no se va a salir, no se va a quedar atrapado en la oreja ni nada por el estilo. Para hacer el tocado del cabello se utilizan más o menos los mismos procedimientos. Vamos a colocar dos líneas de sutage en la piedra central vamos a empezar colocando el pegamento siempre alrededor pero vamos a ir de esquina a esquina recuerden no agregar demasiado pegamento y vamos a dejar más o menos unos 4 o 5 centímetros en cada lado de manera de que podamos hacer los dobleces que corresponden más arriba fíjense que voy a cortar como por acá y voy a pegar del otro lado más o menos igual. Intenten buscar el medio de cada punta para que les quede lo más simétrico posible. Ahí más o menos creo yo que es el medio de cada punta. Y entonces, a partir de esto vamos a poner nuestra segunda línea de su tercio. En este punto lo que corresponde hacer es colocar el strass y para colocar el strass necesitamos una base que es la que les estuve comentando que se llama cambrela que es la tela que utilizamos para, eh, para los tapabocas. Solo vamos a tomar un pedazo donde quepa el proyecto, no tienen que tomar de más y ahí lo vamos a pegar. Necesitamos pegar toda la pieza y necesitamos dejar espacio para que quepa el estrés recuerden que la cambrela lo único que hace es hacerle base al estrés tengan cuidado con la cantidad que echan sobre todo en estas esquinas en estas esquinas vamos a apretarlo de manera que esto se pegue pero no queremos que se salga el pegante por ahí una vez que ya lo tenemos listo ahora vamos a agregar pegante de lado y lado para poner el estrés Aquí es mucho más fácil porque está plano, no es como en el arete que hicimos ahorita, que hay que hacerlo más en el aire. Aquí afortunadamente ya es más plano y es mucho más sencillo hacerlo. Simplemente colocamos el strass siempre de arriba hacia abajo, de manera que los excesos de pegante se vayan hacia la tela y no hacia el su sultado. Cortamos el exceso. Hacemos lo mismo del otro lado. Ahora vamos a hacer esto es si lo desea, yo le quiero colocar una segunda línea de strass porque me gusta que sea bastante brillante Y el strass siempre da esos brillos necesarios para los trabajos en su touch Entonces van a colocar una segunda línea de strass Pueden colocar las líneas que deseen Y aquí vamos a hacer lo mismo Una vez que tienen las dos líneas o las líneas que deseen, vamos a esperar a que se seque y vamos a recortar todo el exceso de tela. Como ya está seco, vamos a cortar todo el exceso de... Si quieren quemar los bordes de manera que se escondan todos los pedacitos de tela que no van a usar. Y ahora lo que viene es colocarle otras dos cintas de sutage de cada lado para completar el círculo de, del, del medio. Una vez que ya tienes esto, viene la parte interesante que es coser. Los que conocen mi trabajo saben que a mí me gusta coser mucho. Y esto acá no lo cosí y fíjense que siempre se ven las aberturas. Entonces yo prefiero que vayan cosiendo en todo lo posible. Pero en este punto vamos a coser tanto aquí como acá. De manera de que quede bien apretadito y se vea súper bonito. Y podamos pues hacer el doblaje hacia atrás. Para coser, Siempre vamos a empezar desde atrás, vamos a utilizar una sola hebra y le vamos a hacer un nudito en el, al final. Vamos a utilizar una aguja de mostacilla, o sea una aguja delgada, porque a Sutash no le gustan mucho las agujas gruesas, por las agujas gruesas se les llevan los, los hilitos que tienen las fibras, entonces mejor una aguja delgada. Vamos a empezar desde el medio hacia un extremo y siempre vamos a coser por esa línea del medio que tiene Sutash. De esa manera no se va a llegar ninguna fibra. Intentamos mantener siempre paralelos todos los todas las, los sutazos. Y vamos a pasar de allá para acá, y de aquí para allá, unas tres o cuatro veces, de manera que quede bien apretadito. No lo apreten completamente una vez, vayan poco a poco apretando, de manera de que la pieza no sufra y de que no se les dañe. Fíjense que ahí ya lo tengo listo. Vean la diferencia, cómo se ve súper apretadito. Ahora vamos hacia la parte de atrás. Al medio, donde empezamos. Y ahí vamos a hacer el remate, vamos a cerrar. Vamos a tomar unos 2 milímetros de sultadage, un pedacito de sultadage. Al ladito, justo donde tengo el hilo Y eso me va a generar una argolla. Y ahí voy a pasar una y dos veces por esa argolla. Y halo. Y eso ya me genera un nudo que deja listo y cerrado toda la cosida que hice. Fíjense la diferencia, ahora vamos a hacer eso lo mismo exactamente igual del otro lado. Listo, aquí ya tenemos cosidos los dos extremos y ahora lo que falta es guardar todas estas paticas hacia adentro. Estén pendientes del número de sotach que toca de cada lado para que no se pasen la cuenta. Son cuatro de cada lado. Van a colocar un poquito de sotach aquí y van a pasar la primera patica, bien cerradita. Y no la van a colocar así, sino bien cerrada, haciendo el círculo completo. Y encima van a ir poniendo las demás, colocando pegante tanto en el soutache como en la pieza. Quitan los excesos, siempre es importante. Y vamos a ir colocando uno por uno. Este es el tercero y aquí va el cuarto. Recuerden que está en pendiente para no pasarlo. Una vez que tienen los cuatro, y que organizan y ven que les gusta cómo se ve aquí el frente, lo que hacen es cortar. Para eso es importante una buena tijera. Esta tijera que venden en Carolina me encanta, es la tijera dragón, es la única que uso de hecho. Porque, fíjense esto, vean lo rápido que corta todo esto. Y eso es lo que necesitan, un corte seguro, porque tienen que hacer lo mismo de este lado y tienen que dejar el espacio. Entonces, esto mismo que hicieron aquí lo vamos a hacer en los cuatro lados. Fíjense que aquí ya están los cuatro. Es importante que ustedes se fijen que este tamaño, los dos sean iguales, al igual que acá, que no quede uno más arriba que abajo. Y una vez que lo tengan claro y les guste, lo queman. Yo siempre, siempre quemo el Sutash de manera que, que se afiance mejor. El Sutash Stone tarda un poquito más en quemarse, pero también genera el mismo resultado. Y ahí tengo ya la parte central. Si es de su gusto, pueden agregar más strass aquí afuera para que se vea más brillante. Ahora solo falta agregar este pedacito de acá. ¿Cómo vamos a hacer? Fíjense que tengo esta formita aquí. Lo vamos a poner de lado y lado. Esta forma también pueden cambiar, pueden utilizar otras piedras sin problema. En Carol tienen una gran cantidad de piedras, de acrílicos, de, de lo que quieran. En vidrio, incluso las tres sueros que también son súper lindas. Entonces ya queda en su imaginación. Déjenle un centímetro y medio o dos centímetros. Al igual que hicimos con la primera parte del, del arete, vamos a poner, pero en este caso vamos a poner solo una cinta de sutas Hasta aquí. Coloquen pegante bastante en la esquina de manera que no tenga que coserlo y lo agarran hasta que se seque de manera que quede bien pegadito y bien ajustadito. Y esto lo vamos a hacer con las dos piezas. Aquí tengo ya los dos, eh, los, las dos lágrimas con el talla Entonces vamos a agregarlas aquí en las esquinas. Fíjense que tenemos que agregar pegante aquí y en la orillita, pero con mucho cuidado. Porque se nos va a ver. Y quiten el exceso si es necesario. Y siempre pongan una de las piezas de esta manera para que el pegante se vaya hacia la parte de atrás de la pieza. Aquí atrás no importa tanto como quede porque eso lo vamos a tapar. Pero adelante sí es importante que no que ni un solo rastro. Fíjense que cualquier cosita de que, pegante que queda, él se nota un montón. Luego pueden limpiarlo con un cepillito de dientes limpio. Y se lo pasan para quitarle todos los restos de pegante. Aquí ya pegué este, ahora vamos a hacer el otro. ya tenemos listo nuestro eh, tocado para el cabello. Fíjense que tenemos dos versiones. Ahora solo falta forrarlo. Forrarlo es lo que le va a dar como como la dureza que le hace falta. Para forrarlo pueden utilizar o gamusa, pueden utilizar fieltro aunque no lo recomiendo porque queda muy burdo o yo utilizo cuerina, una bueno cuerina o cuero sintético. Es un cuero sintético muy delgadito, suave, fíjense que es fácil como de maniobrar y que sea sintético para que se pueda quemar. Vamos a agregar pega en todos lados, pegante en todos lados. Fíjense que yo aún no le he puesto el gancho. El gancho lo voy a colocar después de que esté forrado para que así él tenga como más espacio donde afianzarse. Pueden colocarlo ahorita, aquí. El problema es que luego va a ser complicada la forrada. Entonces preferirle que sea después de forrar lo que antes, sin miedo van a agregar pegante alrededor de toda la pieza y la van a pegar sobre la tela de forro, en mi caso que es el cuero sintético la acomodo, le coloco las piezas donde van porque a veces estas que tienen solo un sotach quedan un poco movibles. No se preocupen por todo esto, eso se lo pueden limpiar al final. Quito el exceso para que no me incomode el resto del, del cuero sintético. Y lo masajeo. ¿Por qué lo masajeo? Para que el pegante llegue a todas las esquinas y quede realmente asegurado. Como esto es un tocado para el cabello, yo les diría que no lo dejen completamente plano, sino que lo pandeen un poquito, o sea que quede un poquitico curvo, de manera que se ajuste mejor al cabello. Entonces una vez que lo tienen así, dejan secar unos 5 minutos y cortamos. Vamos a cortar los excesos. No la van ni a meter hacia adentro ni ponerla hacia afuera, siempre derechita de manera que corte bien. Pero esto es uno de los ingredientes importantes del Sutash, el forrado, que quede súper bonito. Una vez que se sientan satisfechas con el corte, aquí viene la magia del forrado y es la candela. Con la parte azul de la llama van a quemar. No lo van a dejar demasiado tiempo porque obviamente el cuero se ennegrece, entonces tiene que ser como unos pocos segundos. Y esto también con el dedo van a ir aplastando de manera de que se fundan el Sutash y el cuero. Si sí, uno se va a quemar un poquito, no le tengan miedo, pero el efecto va a quedar súper genial. Fíjense que él ya quita como todas las imperfecciones, se redondean los bordes y además de adelante para atrás no se ve absolutamente nada. Aquí estamos más o menos listos, lo vamos a dejar así. Y fíjense que de adelante hacia atrás no se ve absolutamente nada de la parte de atrás, o sea se ve súper pulpo. Cool. Lo único que falta es colocarle el gancho. Entonces, el gancho no es cosido, es pegado, porque coserlo sería muy complejo y además podría dañar la pieza. Entonces, el gancho vamos a utilizar el pegante Stone o la B6000. El pegante, pasa que este pegante, como es de, de secado lento, van a tener que ponerle unos ganchos de esos de ropa para sostenerlo. Van a agregar pegante a todo esto y lo van a pegar de esta manera aquí. Fíjense que va a quedar un poco curvo, pero va a quedar genial. Además, si no quieren hacerlo forma de gancho, sino que quieren hacer un brazalete, antes de forrarlo le pueden poner una cintica de su talla a cada lado y lo pueden utilizar tranquilamente de brazalete. O también pueden ponerlo sobre una cinta y pueden hacer un cinturón o un aplique para un sombrero. Entonces, ya con eso, y con los aretes forrados ya tenemos el juego completamente listo. Así queda, espero que les haya gustado. Es súper bonito, no es muy difícil de hacer, el soutache no es difícil de hacer, es simplemente de práctica. Espero que les haya gustado y que lo intenten, que nos dejen comentarios, nos manden fotos a nuestras redes sociales para ver cómo les quedaron los proyectos. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte, darle a la campanita para que estés atento de nuevos videos y si te gustó, déjanos un comentario, además que también nos puedes dejar nuevas ideas ahí también. Si me quieres encontrar en las redes sociales, estoy en Instagram, y en Facebook como Landa Creaciones y además también aquí en YouTube como El Taller de Landa. Espero que nos veamos en una próxima edición.